esta variable vamos a un ejemplo práctico vamos a determinar por extensión el siguiente ejercicio el conjunto de los números impares mayores que 9 pero menores a 15 cuál es el resultado de esto opción incorrecta bien vamos a resolver el ejercicio tenemos algunos datos números impares mayores a 9 y menores a 15 esos son nuestros datos resolvamos primero el conjunto de números impares comprendidos entre 9 y 15 cuáles son estos números tenemos que son 9 no es cierto 11 13 y 15 estos representan nuestros datos como segunda restricción nos indica que sean los números mayores a 9 ¿cuáles son los números mayores a 9? recuerden 9 no es mayor a 9 por tanto los mayores serían el 11, el 13 y el 15 como tercero tenemos los números menores a, 9, a 15 perdón. ¿cuáles son estos valores menores a 15? recuerden asimismo que 15 no es menor de sí mismo por tanto los números menores a 15 y mayores a 9 serían 11 y 13 que esta es nuestra respuesta correcta muy bien vamos con un segundo ejemplo determinamos por compresión el siguiente ejercicio el conjunto A igual a lunes, martes, miércoles, jueves y viernes ahora sí, recordemos cuál es la notación estándar para determinar un conjunto por compresión recuerden que esta sí, tenemos el conjunto a de todas las x igual a x tales que x sea igual a propiedad o característica común de los conjuntos entonces lo que debemos ahora definir es la característica común de estos elementos cuál es la característica común primero son días de la semana no es cierto pero cuál es una característica aún más definida que son días laborables no porque no intervienen ni el sábado ni el domingo entonces nuestra característica común sería días laborables de la semana. Una posible solución, porque puede haber algunas otras soluciones, sería la siguiente. El conjunto de todas las X tales que X sea igual a días laborables de la semana. Otra solución posiblemente pueda ser el conjunto de todas las X tales que X sea igual a los días de la semana menos el sábado y domingo. Puede ser otra solución. Muy bien continuamos con el ejercicio práctico número 3 determinemos ahora sí por comprensión el siguiente ejercicio el conjunto B conformado por los elementos 2, 4, 6, 8 hasta el infinito positivo anímate, vamos, cuál es el resultado de este ejercicio opción incorrecta bien, vamos a resolver el ejercicio el conjunto B conformado por los elementos 2, 4, 6, 8 hasta el infinito tenemos algunos datos importantes los datos son si analizamos la secuencia vemos que son números pares entonces los números pares iniciando desde qué número desde el número 2 hasta el infinito positivo estos tres o cuatro puntos significa que los números continúan vamos a resolver lo primero que debemos hacer es encontrar la característica común de los del conjunto B ya lo habíamos dicho dentro de los datos. La característica común es de que son los números pares iniciando desde el 2, ¿no es cierto? Son los números pares. Segundo, expresamos esta característica de números pares en términos matemáticos. ¿sí? Un número par nosotros lo podemos encontrar si multiplicamos el valor de 2 por un número que empieza desde 1. Entonces nos quedaría de esa forma. Los números pares no es más que la multiplicación del 2 por un número n donde este valor de n es un número que inicia desde el 1 hasta el infinito positivo finalmente expresamos nuestra característica común bajo la notación de determinación por compresión y tenemos ya nuestra respuesta el conjunto de a es igual al conjunto de todas las x tales que x sea igual a 2 por n